Acá. Estoy atacando. Estoy atacando. Entre Ajusto, Palmera y Cepe. Estoy atacando. Estoy atacando. Pa ¿No parece un martirio? Hola. ¿Eh? Entre Cepe, Ajusto y Palmera os presenta el intercambio segunda parte de Tracy. ¿Ah? Hola chicas. Aquí, tomándome ya mi cafelito. Este vídeo lo voy a grabar a continuación del anterior. Es un intercambio de scratch, Chic Eva de Pascua. Cua, cua. Voy a pegarle un buchito al café. Y os enseño lo que Eva de scratch. Chic, Eva me ha mandado para el intercambio de Pascua. Cua, cua. Empezamos abriendo. Bueno, el packaging, mira. No tiene desperdicio. Mira, qué que bonito. No me digáis. Se lo ocurra, Es que se lo ocurra un montón tenéis que ir a verla, a pasaros por su canal porque hace unas cosas súper chulas mirad, mirad qué cinta me encanta vamos a ver qué me llaman, por aquí aparecen los pelos estos iridicentes <ríe> no, los flecos los pelos digo yo, los flecos iridicentes y os vamos a ver, vamos a ver vosotros y yo eh, que yo no he visto, yo no he visto nada mirad, es que tiene unas manos para los papeles. mirad los pelitos iridicentes Lo voy a poner aquí todo esto será reciclado Mira, aquí hay más, aquí hay más hay un montón <risa> y son súper chulos mira, qué bonito dice recuerdos bonitos y vamos a ver lo que viene en este paquetito, aquí sale de todo ay, qué mono mira ay, qué cosa más no mola ahí va para allá te va otro Mira, qué bonita. Es una libretita de conejito. Yo también la compré. También para ella va otra. Y mira, qué conejito, es Una cajita con un montón de cuentecitas. Estas cuentas me encantan. Yo allí no las encuentro. Mira, qué chula la cajita. Y se puede colgar, ¿eh? Mira. Aquí un ganchito para colgarla. Qué mona. Me gustan mucho estas esta cuentas mate. Me gustan un montón. Muchas, muchas gracias, Eva. Me gusta muchísimo. De verdad, la cajita es una pasada de bonita. Mira. Otro packaging, no me digáis mira Qué bonito esto Eva Me encanta, mira Con el sello El sello que lleva, espera que voy a darle la vuelta Lleva una C Una C con un Con flores Muy muy chulo Y esto como lo abro, porque yo esto no lo quiero romper A ver Ay así Porque las semillitas estas me gustan mucho Parece trigo mira Qué bonito Es precioso Esto lo dejo yo aquí porque me gusta un montón Y aquí me han mandado esto Me han mandado un libro No sé, parece un libro A ver, Voy a dilo Un libro Ay, qué chulo, mira Para llevarme a la playa Los de a ver, a ver A ver si sale así por aquí Sí ¡Ostras, un libro! La enfermera de Gaza. la De Gabino Serrano Martínez. Mira. Ah, pues mira, ya tengo lectura. Piscinera y playera. Muchas gracias, Eva. ¡Ah, qué chula! Ah, es de una enfermera en un, en un campo... No, dice... En plena ocupación israelí. Sí, de Gaza y... de, Lo diré, de Israel y Gaza, ¿no? La franja. Ay, pues me lo voy a leer. Muchas gracias, Eva, la enfermera de Gaza Qué guay yo Antes leía más, ahora leo menos Pero en verano sí que lo leo, qué chulo Yo me estoy leyendo Y bueno, el barco empezaré ¿eh? eh, Me estoy leyendo El del coronel Pedro Baño Aquí hay una cosita Mira, por el patrín, mira qué bonito Mira, pasión, momentos Qué chulo Muchas gracias, Eva, mira, mira, el packaging es súper bonito Bueno, es que tengo por el canal Mirad, que lo digo de verdad, eh que no, mujer, que a mí me encanta. Mira. El pack y los mensajitos. Me gusta un montón. Y vamos a ver qué me ha hecho aquí, porque esto está hecho mal. porque se ve. A ver. qué bonito. Esto es lo ha quitado. más. Paco, a ver. Navidad, Navidad. Y porque no te la me a Ay, mira, si iba aquí también más Más querido y iridicente. Qué guay. Esta, mira. Este pack aquí lo pongo aquí porque lo... Los mensajitos, los sentimientos los quiero coger. Y aquí no sé qué me mandan. ¿Qué hago chamano? ¿Qué es Vamos viendo. Esto se tendrá. ¿Qué será? Este momento. Ya me gusta. ¿A ver? ¡Hala! Mira lo que me ha hecho. ¡Qué chulo! Mira. Todo cosido, ¿eh? Al loro. Mira lo que le ha colgado ahí. Corazones. Todo adornito hecho por ella. Un lacito. Mira. A ver si puedo dar la vuelta. Un lacito, mirad, qué bonito. Es que como es, eh, me encanta. Mirad. Qué portada más bonita. Esto es como un álbum. Qué chulo el cierre, mirad, qué bonito. Y aquí que pone, wonderful. Mirad, qué bonito. Me ha encantado. Oh, qué bonita. Vamos a abrirlo. Es que, mirad, todo lleno de troqueles. Me gustan mucho estos trabajos que están hechos por capa. Es que me gusta un mogollón. No sé yo si yo sería capaz de hacerlo. Porque mi marido dice, hija, cada vez que te ponen a trabajar lo tiene todo por medio. A tu salud y a la mía, Eva, y a la de todos vosotros. Pues Pero a la de Eva, porque me ha encantado todo. Las... Papá, si es que está subiendo para arriba. Y digo yo, ¿y qué quieres Pues sí, es que vive necesitando cosas. Y para que las voy a guardar, si dentro de nada tengo que volver a sacar. <ríe> y todo el suelo y todo tengo una alfombra de cachivache. Mira, qué bonito. Mira, el lacito que me ha tenido en la cajita en rosa. Qué bonito. Todo cosido. Con hilo de plata. Joder. Qué bonito. Me encanta, Eva. Es una pasada. Qué bonito, mira. Es una loa de va. Pero después te puede servir... Para hacer tú tu, tu álbum, mira Me ha mandado Daika, mirad el packaging. Shock, shock, sweet. Son sellos. Son sellos pintados por ella. Ay, qué guay. Muchas gracias, Eva. Son sellitos iluminados por ella. Qué bonito. Uy, esto que es tan grande. Ay, me encanta, Eva. Oh, yo tenía muchas ganas de tener una. Me gustan mogollos. Mirad qué paleta Me la ha decorado. Con pompones, mira, por favor, qué bonita, me encanta Eva. Esto tengo yo que comprar, para yo hacer, porque es que me encantan. Cuando te lo vi, me encantaron. ¡Ay, oh, qué bonito, Eva! Muchas, muchas gracias, me gusta un montón. No digo que tiene mucha idea, me ha gustado muchísimo. Mira, es que es preciosa, ¿eh? Parece, de... vamos, es un juguetito. Qué bonita, qué bonita Eva. Y yo creo que aquí ya no hay nada. Así aquí. Perdón. Mira. Otro packaging Con lentejuela. Mira, qué bonito. El sobre con conejito. Qué bonito. Happy. Happy... ¿qué pone ahí. Happy Hop. Happy Easter. No sé qué significa. Eh, happy, tea, happy tea, Easter. Será feliz, feliz Pascua. Mira, qué bonito. Qué pasada. Me gusta un montón. Mirad los banderines. Oh, con zanahoria, el pollito. ¡Qué bonito, Eva! ¡Qué bonito! Mirad por dentro, ¿eh? Que todo va cosido, mirad. Con hilo plateado. Es una pasada. Pero qué bonito. Qué bonito. Y tiene lomo, ¿eh? Que ahí podemos ponerle lo que queramos. Mirad. Aquí hay más. A ver. Mirad qué cuenta. ¡Ay, estas cuentas! ¡Qué bonita! ¡Ay, Eva! ¡Me encantan! ¡Qué chula! Oye, esto no lo había visto. Lleva incrustada como brillantito. ¡Qué bonitas son, Eva! ¡Qué baja! Esto yo no lo he visto nunca. Me encantan. ¡Jopeta, qué bonita! Aquí lleva un clip adornando el, el este con un montón de lacitos. ¿Eh? Es solamente un clip. ¿Eh? No, no le iba a sacar, pero esto... También se le puede poner uno un y otro otro Yo como soy tan recargada Es que me gusta ¿Qué vamos hacer? Si una ha nació así Mirad que chulo Me encanta Que bonito Los sobres con el conejo, la zanahoria Me gusta un montón Que bonito Espero no tener que romper el este para abrirlo Porque esto me gusta un montón Y esto es flipan colores Es que me encanta Y esto, oh, qué bonito Mirad, aquí hay otro, otro adornito, me encanta mucho, <ríe> igual que a mí. Mirad, qué chulo, con grapa, está chulísima, qué bonito, me encanta mucho. <ríe> y otro, mirad, este, nuestras cosas, qué bonito, mirad, ¿Ves? y esto se le pone aquí, se dobla, se pega o se grapa y mirad. Ya tenemos un packaging súper divino Y sensacional Qué bonito Estas furgonetas que me encantan a mí también Y mira que yo no soy Después no veo A mí me ve un coche y me da igual que sea un mini Un Volkswagen, un 600 Pero sin embargo se me van los ojos detrás mira qué bonito Son sobrepuestos Unos con otros me encantan Muy buena idea Eva Me gusta mucho Esta te la voy a copiar Porque me ha gustado un montón Qué guay Aquí hay otro... Adornados con lacitos, que son muy chulos. Mira este, hecho de trocitos de papel y cosido. Es una pasada. Me encanta. Y aquí... ¡Ah! Mira, como los otros sobrecitos. Qué monos son. Mira el pacadín. Happy Easter. Y aquí. Aisha. Qué chulo. Oye, el móvil no para de sonar. Son preciosos. Muchas gracias, Eva. Es que son preciosos, mira. Y ahora tú, yo por ejemplo, le pongo aquí hoja. Y ya tengo un, un álbum. ¿Veis qué bonito? Mira con los globos. Es una pasada. Qué bonitos son. Eva, me ha encantado. Me he quedado enamoradita. Pero enamoradita, qué cosas más bonitas pasaros por su canal. De verdad, ¿eh? Que mira las cosas tan bonitas que hace. Debéis pasaros y echarle un ojito. De verdad. Y sabéis que todos los domingos cuelgo vídeo puntualmente. Pero eso será a partir de septiembre. Es que me gusta un montón. Es que hace cosas súper bonitas. Qué bonitas son. Me encanta. Eva, me ha encantado. De verdad, ¿eh? Hija, por Dios. Qué bonito. Vamos a sacar otra cosita. A ver. Uy, uy, uy, uy, uy. Hola, qué chula Organizarse, fantástico Bueno, aquí ya Como el, el Los flecos turidicentes le sobraban Pues bueno, aquí me he metido una cantidad Yo creo que se ha gastado Estamos con un paquete entero Mira, ¿A acá? ¿A para... ¿A para... Vamos a abrirlo Qué monería, de verdad, que es que hace unas cosas monísimas. Que me ha encantado, eh, Eva? Que os sepas que estoy flipando en colores. ¿Qué? Es que es un pasote. A ver, con, con los flecos estos. La el, el, el, el calor del techo que tengo puesto. Porque hace un calor mmm, exagerado. <risa> Verás tú, voy a ir a coger flecos. Vamos a la playa, al monte coronado. Este, Mira, será por flecos. Mira, es que me ha metido con el bolsón de flecos. Si no digo yo que me a meter el paquete entero de flecos, madre de mi vida, además, mira, <risa> y quedan por ahí algunos que se han pegado en el fondo, en el fondo... Se han pegado algunos. ¿Ve? Madre mía. Oye, oh, Eva, qué lo de Bani, qué puñeta. Así me ha hecho una set. Qué bonita. Aquí. Ay, ¿qué Tres meses hecha? después. Recogiendo me flecos fleco? en las tomateras de, de mi casa de Cali. Míralo. Que no miento, ¿eh? Aquí estoy. Mira. Recogiendo flecos. Es un cestito, mira. Con sus bolsos. Mira la cita. Todo cosido, ¿eh? Mira. Por favor. No le falta un detalle. Y viene hasta las trancas. Vamos y abriendo. Oh, ¡Qué cosa más Después, cuando lo va a hacer se verá mejor. Separadores, caja organizadora. Mira. Ah, sí. Esto es que ya me mandó una caja. Y le quitó los separadores. Y yo quería meter purpurina. Purpurina, no. bolitas chiquitita. Y le dije, va. Has tirado los separadores y me dijo, no, digo, pues, por favor, mándamelo para yo ponerse me dijo, pero no son los de esa caja, son de otra, digo, no, o sea, es la misma, pero el color es el amarillo. Digo, no te importe, mándamelo porque es que mmm, quiero meter y, y, y no tenía los departamentos. Y mira, se ha acordado y me la ha mandado. Mira, qué pacallín. Y me ha troqué la palabrita, esto viene genial. No es por nada. Esto no lo voy a abrir porque se me va a romper. bonito porque se van a romper esas letras y son muy finitas. Son sentimientos. Mira. Estos son los dos bolsillos de aquí. No me digáis que no es una pasada Mirad cómo está hecha. mirad las tirantas. Me encanta Eva. Aquí qué me han dado. ¿Esto qué es? No sé si esto está, está pegado. Y... No. Ay, es que no puedo. A ver. A ver. Creo que esto se saca, ¿no? Ah, que se ha pegado. A, a ver. Así. Mira qué me ha hecho. Me ha hecho un... Un tag. Mira, con un banner de esto Es que se había quedado un poquito pegado a la bolsa, Mira, Lleva por aquí, eh, no lo vais a apreciar Pero lleva tul cosí, pegado ¿Veis? A lo mejor por ahí se ve Mira, qué bonito Mira, qué mono Es que yo al tirar he sido una bruta Pero esto le doy yo mira qué bonito Un punto pegamento este Voy a echar para que no se me levante más Y se, se me rompa de he hecho ahí, el pegamento. Nugo. Tengo aquí. También sea he por ahí. Y lo se ha pegado como otra vez, se vuelve transparente. Ya está. ahí, ahí. Qué chulo. Mirad qué bonito. Qué bonito, eh. Me encanta. Esto que se queda ahí pegadito. Voy para aquí, pues ese pegamento. Mira, el otro bolsillo. Es que es una pasada de bolso, ¿eh? Sigo. Mira, otro bolsillo. Mirad que me han mandado. ¡Ay, oh, molinillos blancos! ¡Qué chulo! Me encantan. Mirad, qué bonito. Molinete o molinillo de viento, chiquitito. Otro bolsillo. ¡Ay, ¡Oh, qué mono! Son conejitos troquelados. Mira, con su... Con su moñita. ¡Qué cosa más mona! Me encanta, me encanta, me encanta. Y aquí, en el bolsillo de aquí, mirad, otro... Otro banner igual que el que acabo de pegar. Bueno, parecido. mira qué bonito. con el, Este en celeste y el otro en rosa. ¿Veis? mira Este es que no lo quiero tocar mucho porque... Así. Ah, qué bonito. Este lo voy a dejar aquí que se seque. Este lo doy. Precioso, precioso. Mirad, por favor, el bolso. mira todo cosido. mira la argolla. Es que es un pasote, ¿eh? No me digáis. Es una pasada. Qué bonito. Y dentro, pues igual. Pues mira, pues sobre. Que vamos a ir abriendo. Eh, mira, por favor. Mira el pacallín. Ay, ¡Oh, el conejo con sus tanagotillas. Momento. Hello. There. On. Momento. Y yo quiero romper esto, Eva. Así que, a ver, voy a coger. Abrirlo por aquí. aquí voy a romper eso, hombre. Es precioso, el verdad. Este no lo quiero romper. A ver, me mete por aquí. Me mete en la tijerilla. Bueno, la tijerilla, la tijerilla. Así. Ah, me encanta. Es que mira que conejito, por favor. No, no, no, no, no. Y mira. Esto lleva un rato grande, ¿eh? Todo lo que estáis viendo, no un rato, lleva días. Por menos yo. Son unos tickets. Mira, qué bonito. Ay, Eva, me gusta mucho. Este pone uh, chocolate, busín, colores. No sé. Mira, de Pascua. Es que viene en inglés. Y yo como el inglés. Y este igual viene pegado. Pero yo no lo voy a romper. Yo lo voy a ver por aquí. Y Santa Pascua. Nunca mejor dicho. A ver. Así, ah, ¿veis? no romper esto porque es que a mí esto me, esto me encanta. Mirad lo que me ha mandado, por favor. Pasaros por su canal y mirad lo que hace, porque hace muchas cosas muy, muy bonitas y además que te decoran cualquier trabajo. Mirad, por favor. Son 3D y shaker. Mirad, no me digáis. Mirad, que. Cosas más bonitas. Son tas, son tas como árabe Y son shaker Mira qué bonito pelo. Mira qué bonito. Me encanta, Eva Mira qué chulo. Ay, yo pelo. ¿A cual más bonito, eh? Qué pasada. Es muy bonito Muchísimas, muchísimas gracias Es que me gustan un montón Seguimos, mira Más embellecedores Aquí pone Esther Mira Qué bonito Me lo ha decorado los sobres con una zanahoria Un pollito, un ramo de flores Lentejuela, sentimiento Es ideal El packaging eh Con los banderines Esther, mira es que pasada, es que esta tía se pega una currada vamos, mira, aquí hay otro que lleva esto hay que prepararlo lleva un montón de lentejuelas, mira pero un montón de lentejuela. no te caigas, please y vamos a abrirlo hay que prepararlo porque de cambian lentejuelas con el corazón el... madre mía, lo de esto Qué bonito, hay florecita un remix, un remix mira, qué bonito Oy, oy, oy. Es que yo no quiero perder, porque es también me gusta mucho. Ay, ¡Mira qué bueno. No quiero perder... Estrella. Es que esto es un mix. Mira, otra estrella. Y aquí, todo lo que trae. Y esto lo voy a meter un capito, porque no quiero que se me pierda aquí. No sé qué me voy mandar. Vamos a ver. Bueno, esto lo vamos a romper. Es que lo que no quiero es cargarme lo de dentro. A ver... Ay, qué mono Qué mono, Mira que me han mandado Yo os traigo los <risa> Unos calcetines de conejito Me encantan, Eva, muchas gracias Y bueno, ¿por qué Ay, digo qué los qué últimos? Que yo ahora ya cojo las vacaciones Esto, pues, Claro que me los pongo, me encantan Así que sin más, no me enrodo enseñar lo que he hecho Qué bonito, muchas, muchas gracias Es que original, como ella sola Me gusta un montón Y ya por último en el bolsito No, no Mira, más sobrecitos con conejitos. Mirad el pack allí, Happy Easter. Y, me, y voy a estar un mes fuera y no con voy el a hacer scrap, ni voy a hacer tutoriales, ni nada. Pero ya sabéis que... Es súper bonito. Y ahora sí, ahora vamos a ver el bolso. Porque ya una vez que le he sacado todo... Mirad el bolso. Es que no tiene desperdicio, pero perdona, ¿eh? ¿Esto se saca? No, esto no se saca. Esto está pegado, pero... Es que quiero que veáis... No sé si lo, cómo lo puedo enseñar... es Shaker por dentro? ¡Señora! Mirad, que ¿eh? la ha hecho Shaker. Es que esto no lo puedo sacar. Pero es que son las cuatro paredes de Shaker, colega. ¡Qué monería! Es una pasada. Es Shaker... No, la parte de adelante y la parte de atrás. Pero es que está pegada al fondo... Y no la voy a poder despegar Para que lo veáis Para sacarla No Está pegada Pero madre mía Trabajera donde la haya mira A ver Esperad ¿Veis? Ahí Y ahora por el otro lado Voy a dar la vuelta mira ¿Veis? Es exagerado Este suena? Y mira la argolla Que le la... es que... no, falta un detalle Vamos, más departamento No puede llevar Eso una pasada de bonito Qué trabajera Madre mía Tía, es una pasada Qué bonito ¿eh? Es muy, muy bonito Mirad Qué bien hecho está, eh Qué bonito es eh! esto lo voy a poner de adorno porque es que me gusta un montón. Es chulísimo. Qué bonito. Es una pasada. ¿Qué más? Vamos a ver más cositas porque todavía quedan, ¿eh? Mira, aquí hay otro que trae una cebrita. Pone imagina, diversión y gran. Imagina, gran diversión. Mira, con los corazones. Qué bonito. Eh, yo digo... Que si no la habéis visto lo estáis perdiendo muchas cositas porque todo esto, y los vídeos son muy amenos no son muy largos, porque a se me han mandado un mundo como este que te iba dando yo, y por pues te lo ha partido en dos veces wow, mira pero esta mujer ha tenido tiempo eh porque esto si no se tiene tiempo, esto no esto no se puede hacer porque esto tiene un montón de trabajo ya te este lo digo yo, nada más que cosas que te cose, y ahora remata wow, esto es más las tomateras de, es de un de... los que ya os digo yo que tengo aquí para vamos un montón de hilo que mira qué bonito de crochet mira no me diréis qué trabajera qué bonito uy de todos los colores mira qué bonito que tasen más bonito que embellecedores me encantan hechos de crochet Mira, qué pasada. En un banner. Esto es un banner, la base. Precioso. Qué bonito, eh. Son súper bonitos. Qué bonitos son. Esto lo ha hecho ella. O su mami. Mira, qué bonito. Su mami a lo mejor le ha hecho los rosetones y ella pues lo ha convertido en tassel. Pero es que tiene mucha idea, eh. Os lo digo de verdad. Es precioso. Voy a ir sacando más porque si no, no vamos a avanzar. Mira, aquí llega otro con un arco iris que dice bollería o bojería maravillosa. Bollería, yo creo, maravillosa. Y un, un daiku de, de arco iris. Vamos a ver. Tengo, porque, madre mía, más pelitos de, de estos nuestros. A ver, que voy a poner esto aquí, porque es que ya no tengo sitio en la mesa. Y eso que he quitado los de San Valentín. Madre mía. Jesús, no sé Mira, quito el perejo ahí, eh! que pero lo sacaré. Mira. Entre pelo mira. Qué mogollón. No, esto no me deja de la grande! Esto no está por aquí, está abrirlo Ah, una poke. un poke. no. Uy, uy, uy, uy, muy, muy, muy, muy, muy, que guay muy, esto es un cierre Mira muy, chulo Con el conejito muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, yo Mira, Qué chulo qué chulo, Es ¿eh? chulo, mono ¡Qué mono! Mucha gracia. Y mira Y pedazo de poke. Ostras, mirad, qué bonita. Madre mía, mirad, mirad. En vez de ponerle ahí el El guasi, mirad que le ha hecho. Cosido, ¿eh? Al loro. Con pompones. Bueno, me ha dejado muerta, tía. Estoy a atacar. Estoy a atacar. Me ha dejado con la boca abierta. Esto imaginación. Tiene mucha imaginación. Tiene mucha creatividad esta niña. Mira qué pedazo de porque Mira, mira el colgante. Hughes, mira qué bonito. No me digáis, es un aro precioso. Mirad porque mira Mirad la cheque. Mira es que no puedo decir más que miréis, miréis, miréis. Mirad qué bonito. Madre mía, vamos. Qué pasote flipando que ya los habéis visto en Instagram porque por allí voy poniendo fotos ir a seguirme mira Eva, qué bonitas currado, le he puesto eh. como vamos, lentejuelas chapo. bueno cómo no son lentejuelas vamos y lo he vamos vamos ya mirad que bonitos se han quedado me tiene eso, eso. qué bonita me encanta es preciosa y esto qué bonitas son como conchitas de Santiago mira me encanta y por detrás está gorda Mirad cómo viene esta niña. ¡Ah! Si sí, me ha mandado esto de broche. Mira. ¡Ay, qué mono! En rosa. En azul. ¡Ay, qué bonito! ¡Mari! ¡Qué bonito! Y después me ha mandado... A Donitoche por ella. Claro, es que... Mira. ¡Qué bonito! Me encanta. júpito Mira. Banner más, O sea, tarjeta Más tarjeta A ver. Mira De Pascua Esto lo tengo que traducir Porque viene en inglés Bueno, lo que pueda es Happy Easter, ¿no? Pero lo demás Qué mono Qué flipada De verdad Mira, y esta se pone, hello, hola, Pascua estas este son dos, ¿vale? Voy a meter aquí Me gusta un montón, mira, que está cosido, ¿eh? Qué bonito Mira, y esta Es que no quiero Porque se me vaya de coser Y me gusta mucho a ver, Mira Qué chula ¡Qué flipa, esto está genial, pase a Voy a ponerlo aquí todo, en el primero, porque a mí me cuesta más trabajo sacarla. Aquí hay más. ¡Uy, qué bonita! Mira. Mira. Hippie hip. Hippie hip. Hippiti hippiti. Happy. No sé. Hippiti Qué bonito, Eva uh, Me gusta un montón Qué bonita, qué bonita Es eh. no me voy a cansar de decirlo, eh Me ha encantado Madre mía, qué trabajera Qué trabajera Y aquí hay más A ver, Sam, por favor Yo no quiero meter los dedos porque Se puede reventar, eh. es el miedo que a mí me da Es que a mí ya me ha pasado, eh A ver ¿Qué más? Es que... Aquí... Mira... Qué bonito... Mira... Uy... Y este... Muchas gracias Eva... Me ha encantado... Vamos... Bueno, estoy todavía en estado de... Y este, claro, esto era lo que le daba más volumen por detrás. Qué bonito, Eva. Mm, me, encanta. Mm, me encanta. Me encanta, me encanta, me este, encanta. Ay, qué bonita es. Eh. No paro de darle vuelta a ver es qué me he quedado. Me encanta. Preciosa, preciosa. Preciosa, preciosa. Sí, señora. Chapo. Y míralo, miradlo. Que no miento, ¿eh? Aquí estoy. Mirad. Recogiendo freco. Con su cierre. Con su velcro. Velcro. Me gusta mi John. A ver. Yo las pocas las archivo, ¿vale? Y le pongo fecha y de quiénes son y las archivo. Pero, por ejemplo, los cierres. Yo lo que hago es copiarlo. Y después, este mismo que me han mandado, lo, ya sea en caja, o sea, lo vuelvo a mandar a otra persona. Así la otra persona, pues también coge ideas. La idea no es mía, la idea de Eva. Me encanta, son chul es chulísima, Eva. Me ha quedado muerta. Pero estoy en un entorno muy primaveral. A ver, nos matamos ¿Qué más? Mirad. Aquí tengo. Esto se me cae, se me va a dar un otro tío. Otro. A ver es que tengo como crear único. mira con un corazoncito Esto no quiero que se le pierda todavía voy a juntar con lo otro ay mira más pelito iridicente este viene un poco dobladito ¿Veis que se han hablado en el viaje? Mira. Pues sí, ya os digo yo que yo tengo aquí. Y esto... Vamos a abrirlo. Ahora. Voy a darle la vuelta. Mira, qué monería tío. Mira, por favor. Son shaker, ¿eh? Bueno, a la vista está. Madre mía, herra! Voy a darle la vuelta para verlo yo también. Qué bonito, se doblado un poquito, pero es porque mira qué bonita, es que me encantan, qué bonita, mira, mira, mira, mira y yo el brillo y el dorado, ya ves, hoy oh, me gusta un montón, qué bonito, eh, me encantan, Oye, era. muy bonito, es flipado con colores, eh. Vamos a sacar otro paquetito. Qué bonito. Esto me ha gustado mucho. Que sería este que dice Increíble y explora. Y lleváis un mono que pone Hey. Vamos a abrirlo. Viene con más, más pelitos. Y dirigente no, no son polvos de bruja. Esto no son. Cuando yo era chica había una cosa que le llamábamos pelos de bruja. Que lo vendían el día de los años Y lo no era el rape, otra cosa. Y te picaba. Y... Bueno, allí se le llamaba así. Y a mí, bueno, pues me da por llamada. Esto, esto no son pelitos de bruja, son pelo iridiscente. Pero bueno. A lo mejor la bru alguna bruja tiene esta clase de pelo. A ver. Ay, que no puedo. A ver. Hala. ¡Qué bonito es! ¡Veis San Juan! Bueno, espera. mañana será San Juan. Dios me liante. Esto viene muy bien liadito. Estos son más pelo. Iridicente. ¿Y esto qué es? Vale. Ay, qué mono. Creo que. ¡Ay, qué mono! Mira chicas, qué bonito. Así. Mira, es como una especie de bolsito. Mira, con la mariposa, así con el lacre. Es muy bonito. Es muy bonito con su asa. Qué bonito, ¿eh? Y esto supongo yo que se abre por aquí y mira. ¡Hala! Y también viene lleno. Ah, mira, me ha metido. ¡Taj! Todo con una brocha, parece que lleva. ¡Ay, mira! Son dobles. Mira. Qué bonito. Qué chulo. Parece un tarro de pintura con una brocha adentro. Qué bonito. Y está es la brocha. La brocha con... pintando, ¿no? ¡Qué bonito! Muchas gracias, mira. Es un chulo, ¿eh? Aquí, mastag. Home. Mira, de corazón. A ver. Home. Mira, qué bonito. Tiene velum y tiene una cartulina muy gorda. Y además, mira, está... Embosada. Mira. Esta sí, está embosada. Y la dorada también tiene textura y está embosada, ¿eh? Oye, qué bonitas son. Sí, señora. Muy, muy bonita. Eres la reina de los, de los adornos, tía. ¡Eva! Mira, esta. Y hoy, hoy, con el café. Mira, por favor. Con la crema. Mira, qué bonita. Mira. Con el corazón, la taza que mona, Eva. Muchas gracias. Pasaros por el canal. No me voy a cansar de decirlo porque es que esto lo hace ella. mira doblando y tal. Es que tiene cosas muy bonitas que, que os la estáis perdiendo. Y nada más que la verdad es que sube vídeo solamente los domingos en la tarde. Voy a estar un mes fuera, pero ya sabéis que en septiembre vuelvo y sabéis que todos los domingos cuelgo vídeo puntualmente. Es una pasada. Me ha encantado, Eva. Y el bolsito es una pasada. Aquí está puesta que se me, se me están cayendo las la lentejuelas. Oye, esto tengo que recogerlo, pero ya. Porque mira. Se me están las lentejuelas, se me están cayendo. Es que como hay plástico, eh, lo estoy poniendo aquí encima, uno encima de otro, y se me están reparando. ¿Veis? Y no lo estoy guardando porque yo ahora lo tengo que acomodar en mi maleta porque esto se me moriría. Porque esto no mmm, tengo yo que utilizar. claro, todo esto lo tengo que llevar lo tengo que acomodar. ¿Veis? Las lentejuelas que se me han salido. Todas se quieren ir a la playa. Hacemos su palo. Ahí está, también. Esto es el bonito ahí. entre los pelos, la lentejuelas, la estrella, la flor. Madre mía, aquí te lo voy a recoger. Ahora voy a meter un tarrito. Ahora, ahí. Vamos a ver que aún no hay más. No se vayan todavía. Aún no hay más. Yo no sé esta mujer. Oh, mirad, qué bonito. Hello, same Joder, oh, qué bonito. Madre mía, mirad, qué cestita, qué mini cestita. Esto. Tienes que llevar un trabajo, pero no te quiero que contar con más pelos de brillante oy, oy, oy. de acetato. Mira, mira, por favor, mira qué cosa. Voy a quitarle los pelos para que, mira, por favor, es acetato. Mira qué bonito, por favor, qué cosa más mona. Ay, ay, ay, qué monería una no Ah, que lleva aquí Es que, mira, se la había metido por dentro Mira Por favor, no me diréis que no es una cocada Súper total esto para ir a la playa Las gafas, las estrellitas de más Y por eso dice Hola verano Y aquí ha metido una cajita Un montón de De papel Ay, mira, que es que monísima ¿eh? No me diga Esto es para hacer un regalito pa. Ay, que mona Me ha encantado ¡Qué bonita es! Preciosa! Y con el acetato que idea más guay. Me encanta, Eva. Oye, pero esto es un troquel lo has hecho tú. Porque está preciosa. ¡Ay, qué mona, por Dios! ¡Ay, qué monería! Y me ha mandado adentro esta cajita. Que vamos a ver lo que tiene. Porque sonar suena. Oh, oh, a ver. Voy a esta mujer. Mira, un colgante de unicornio. Me lo ha hecho ella, ¿eh? Ya están listas para colgarla en el lomo de cualquier álbum, cualquier trabajo. Mira, por favor. Mira, con su sombrerete. Es que no le falta detalle. Mira, este de corazón. Otro de corazón en verde, en blanco. Otro verde machillón, en rosa... Madre mía, Eva. Por favor. Madre mía, que trabajera. Mira, aquí hay más. Ah, este se sale el sombrero. Bueno, luego lo arreglo. Mira, de pelita. Qué pasote, Eva. Mira este. Qué bonito. Y este. Qué mono. Madre mía, qué chulo. Me encantan. Qué bonito, mira este. Qué chulo. Eva, vamos a ver el trabajo que me has quitado encima. <ríe> qué mono. Y esta, mira esta. A ver si las pueden ser. Van solitas, ¿eh? Mira. Parece que no, ¿eh? Pero esta donna es mogollón. Eva, muchas gracias. me ha quedado flipa, tía. Madre de mi vida. Qué bonito. Si sí, bonito era. El de. El de San Valentín in, in. Con este me he quedado flipado del todo Y ay, ahora ay, ay, os voy a enseñar Manita de... <risa> esto, esto Que no tengo ni pajorera idea De lo que puede ser No tengo ni idea Viene con un sello ahí Con una rosa Estampada, preciosa Tiene pegada, claro, porque es lacre Y yo no sé cómo lo vamos a quitar a mí es esto, pero esto, o sea, Aunque yo lo despegue de aquí A ver a claro, Aunque yo lo despegue de aquí, va a ser posible a ver, sacarlo, no, porque la ha Yo quisiera poder vivir. Parecen papeles, ¿verdad? Un pedazo de tubo, muy bien. Porque así no se van, si... ni se arrugan. mira qué pedazo de tubo y tan bueno. Y ahora os voy a enseñar Está... ¡Ay, qué bonito! Me ha mandado Papeles Muy bien puesto Porque así Mira, no se dobla el hecho así al revés Mira, qué bonito Qué chulo Mira Madre mía Wow, mira qué pavo real hindú. En el pavo real y los el elefante No sé si se va bien Porque tengo la luz encendida Porque en este cuarto no hay mucha luz Y estoy flipando en colores Mira, qué bonito Qué bonito Mira, el mismo pero en colores Y una preciosidad Mira, esta de la ameba Qué bonita esta wow, Este es rosa, ¡qué pasada! Todo con fuego dorado. ¡Uy, qué bonito! Mira. Son hindúes, ¿eh? La hoja. ¿Veis? Los elefantes. Es una pasada de papeles. Mira este. ¡Wow! En turquesa. Y dorado y rosa. Y azul. ¡Qué bonito! Este es precioso. ¡Va! ¡Qué chulo! Mira este del elefante ¡Qué bonito! Este con el, otra vez, el pavo real y el elefante. Es que vemos un dorado y perdemos el sentido. Y mira este con los pavos reales. ¡Madre mía! ¡Qué bonito, Eva! ¡Va! ¡Qué chulo! Me han encantado. Chicas, vuelvo a repetirle Pasaros por su canal. Que de verdad, que no tiene desperdicio. Que esta mujer se pega uno a tracones de trabajar. Bueno, ya lo estáis viendo. Esto lo voy a meter tal cual ella me lo ha dado. ¿Por qué? Porque creo que aquí viene muy protegida. ¿Veis? Pues es que me gustan todos Es que no te puedo decir que una cosa me guste más que otra. Por menuda pechada de trabajar te has dado. Madre mía. En el paquete siguen quedando pétalos de corazón corazones, pétalos. En fin. Que entre una cosa y otra, mira ¿Veis? Todavía salen más. Porque esta mujer ha vaciado 7 o 8 cajas de teddy. Si no, un palet. Del teddy de corazones, de pétalos. Madre mía. ¡Ay, no! Ahí está ¿Veis? Es una pasada Se ha pasado 7000 pueblos Me ha encantado, de verdad Eva Es que Tía, palpacallín, packaging, todo cosido Que te gusta una aguja y un hilo Bueno ¿Qué quieres que te diga? Yo estoy Que no, que no Que no reacciono porque es que Es una trabajera Tremenda Eva, muchísimas gracias Es que no te puedo decir que una cosa Me haya gustado más que otra Porque yo he flipado Con todo Porque si este es bonito Y tiene trabajo, este me ha encantado La cajita con las cajitas dentro Me ha encantado Los adornos de los De los textos estos me ha encantado Los bras me han encantado todo, es que todo, no te puedo decir esto que esto, sabes que estoy pensando cuando lo he visto que se puede hacer en tela para llevar un tarjetero a ver, de estas cosas que tú por ejemplo llevas la tarjeta del médico ¿no? y después cuando sales del médico pues llevas tú uh, la receta que te haya dado y tal y lo vas metiendo aquí pues te tener tres cuatro uno para el banco, otro para y según vaya le pone aquí el, una pegatina, ¿vale? Y pone seguridad social Y lleva la receta Y lleva pues lo del médico O este en que ponga yo que sé No sé eh, Argentaria y, y las cosas del banco Compra, vas con las tarjetas Y vas guardando ahí los tickets Que yo los tickets nunca los encuentro después Me vuelvo loca Me ha parecido una idea súper genial y súper maravillosa De verdad que es que me ha gustado Y pienso que para hacerlo en tela debería de, Es una buena idea De verdad yo que sé, Eva creo que, que, que todo es una maravilla bueno, bueno los perros vicente que se me enganchan por todos lados el, el, el libro me, padece, me parece una idea súper genial de verdad y, y ya te contaré que lo, que lo voy a leer ¿vale? la enfermera de Gaza hola, si es que me la he dedicado y todo hola Mercedes sé que compartes con Eva alguna afición esto quién es? Ah, pero si no me la... Hola, Mercedes. Sé que compartes con Eva algunas aficiones. Por eso, con todo cariño y humildad, también quiero enviarte mi susurro del pa de papel. La enfermera de Gaza. Espero que lo disfrutes. Saludo, Gaby Serrano. Primavera 2022. Pero Gaby Serrano es el que ha escrito el libro. Ostras. Muchas gracias, Gaby, Gaby Serrano. Y con la dedicatoria y todo Qué chulo, muchísimas gracias Pues sí que sí Y yo leo mucho también Sí, sí, sí Sí, sí, sí Muchas gracias Anda, si me la ha... Ostras, estoy flipando Me lo ha dedicado el, el autor La enfermera de Gaza Y me gusta escribir de hecho, yo, yo un, escribía cuentos infantiles y tengo premios. De verdad. Cosa que he escribía mucho, mucho. He hecho cuentos infantiles y, y me lo premiaron, pero ya no he vuelto a escribir más. Eh, muchas gracias. Gabino Serrano Martínez. Buah, he flipado, Eva Muchas gracias. Y a Gaby Serrano por de, por hacerme esta dedicatoria. Muchas, muchas gracias. Lo leeré. <risa> ¿Qué lo flipa? Lo he visto de chorra a mí. <risa> muchas gracias. Nunca he, nunca he tenido un libro... Bueno, sí, tengo uno dedicado. De una autora granaína que... Que, que es de poesía. Pero he de decir que la poesía... Mmm, es... Hay tiempo para leer poesía y tiempo que no. Y a mí es más tiempo que no, que que sí. Pero los libros sí que me gustan mucho. Mucho, mucho, mucho, mucho. Las novelas me gustan mucho. ¿Qué tema? Pues me gusta... Bueno, este... Cuando lo lea os lo diré. Pero todos los que he leído, he leído de todo. He leído Basura y he leído, pues yo qué sé, El Código Da Vinci, eh, no sé... Pues he leído, no sin mi hija, he leído mucho, mucho de Matilda Sensi, de eh, la Catedral del Mar, el 4, el 8, eh, mucho, mucho, eh, la sombra de Grey, quien no se la ha leído, mucho, mucho, he leído mucho. El Quijote, también me lo he leído La Celestina San Manuel Bonimarti No sé, he leído mucho Un Clásico No sé, todo eh, La vida sueño Mucho Porque me gusta la casa la, la familia de Pascual Duarte Teatro, me gusta mucho el de teatro eh, Historia de una escalera y hay, hay más, pero es que no me acuerdo. De Agatha Christie también, mucho, mucho, mucho, he leído mucho. Uh, Ana de las Tejas Verdes también. Uh, Juego de Tronos, todo, me lo he leído. Ahora tengo ahí el primero que va a la mitad. El primero, pero no de Juego de Tronos, sino la segunda. Quiero decir, eh, cuando estaba la casa Targaryen, Targaryen gobernando, y empezó todo el follón, ¿vale? que aún no había nacido ni la Daniel y de la Tormenta, pero en fin. Eh, he leído mucho y me lo leeré. Pero así he dedicado, no tengo un, el, el primer, uno de los primeros compras, el primero que yo me compré de casada, que era de Luis Eduardo Aute, que vino allí a Melilla y me lo firmó y me lo dedicó. Sí, porque música y, y mi marido es más de música y yo soy más de libro. Pero vamos. Se lo dije, le dije don Eduardo Que sepa usted que usted pertenece a la banda sonora de nuestra vida Y me lo firmó el hombre En CD Pues nada, Gab, Davino o Gaby Muchas gracias Que lo leeré Y ya te... ya le diré a Eva Chicas, os dejo Besos, cuidaros y hasta la próxima Como dice Eva Y chao, chao, chao A tu salud y a la mía, Eva, y a la de todas vosotros, pero a la de Eva, porque me ha encantado todo. ¡Opa! Si es que está subiendo para arriba. A tu salud y a la mía, Eva, y a la de todas vosotras, para que hagáis unos intercambios durante muchísimo tiempo tan bonitos como estos. Y nada más, nos vemos pronto, cuidaros y hasta la próxima. ¡Chao!